Don Orlando, cuéntenos qué pasó en esta audiencia. Bueno, a, a mi criterio, y creo que todos los pudieron escuchar, eh, la exposición de los, de, los cuatro, gracias, de los cuatro abogados defensores nuestros que, que presentaron las apelaciones eh, fueron muy claras en el sentido de que no hay absolutamente ninguna prueba en contra mía y de que la condena es una condena absolutamente arbitraria, ¿verdad? Es una, es una condena que no se basa en hechos probados y por lo tanto, eh, este juicio lo dijo hasta la fiscalía, este juicio tiene un carácter político, eh, ahí no hay vuelta de hoja y si tiene carácter político entonces, ¿por qué? ¿por qué sin pruebas? ¿Por qué me condenan? Precisamente por con su carácter político. Porque aquí lo que pretenden es darle un mensaje a todas las personas que en este país eh, creen que lo que la Sala Cuarta dice, en el sentido de que tenemos derecho a protestar, es cierto. ¿Qué? Eso lo dice la Sala Cuarta. Hacia las personas que estamos disconformes con políticas, con, con, con actuaciones de los gobernantes, entonces... Es, eh, la sentencia del Tribunal Penal de Glápilis es Ustedes no pueden protestar porque le vamos a hacer lo mismo que hablando a Orlando Barrantes Y que a Iván Angulo los vamos a meter a la cárcel Pero hoy me parece que quedó claro tan claro Que la misma Fiscalía, sin pedírselo nosotros Está pidiendo la recalificación del delito para mí ¿Y esa recalificación qué implica para usted? Es que, no sé, si como dijeron agravadas yo, yo no sé, digamos, si el Tribunal la acoge eh, alguien me dijo por ahí que la pena, es, o sea que si la cogen ya está prescrita. O sea, y si está prescrita entonces de hey. ahí. Pero eso yo prefiero eh, hablarlo bien con mis abogados porque tengo esa duda. Digamos. ¿Y entonces estaría Pero pasando? es la misma fiscalía la que la pidió. Sí, ¿no? Está pasando de, Ajá, de secuestro, secuestro, a, secuestro acción, a... a privación privada de libertad. Okay. Que eso es otro delito completamente diferente. ¿verdad? eso fue como lo más eh, para mí hubo dos cosas con la intervención de la Fiscalía a mí parece que la Fiscalía sabe que esta sentencia es una defensa me parece que lo tiene bien claro yo no la entendí cuando intentó explicar que no hay contradicción en, en, que, en que la sentencia establece en hechos probados que yo estuve ahí y en hechos no probados la misma sentencia dice que yo no estuve ahí que eso fue un argumento muy fuerte que presentamos ahora la Fiscalía intentó explicar eso y yo, por lo menos, es cierto yo no soy abogado, pero hay algo de sentido común tengo, la Fiscalía se enredó con eso también. O sea, ¿qué significa? Pues hoy se demuestra que todo lo que hemos venido diciendo es cierto. Esa sentencia es un insulto al sistema judicial costarricense, esa sentencia tiene un profundo carácter político, un pro... y aquí se dijo, ya no somos nosotros, aquí se dijo el carácter político y entonces ojalá que en nuestro caso le permite a los costarricenses eh, alertarse sobre eh, lo que se está preparando, me parece a mí. O sea, eh, la cosa no es jugando. Y nosotros, este, si la intención de la Fiscalía es amedrentar a los directos sociales, conmigo pegaron con pared. O sea, nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de la gente pobre. Siempre. Cuando estemos convencidos de una lucha, nosotros vamos a defender a la gente pobre que no tiene voz en este país y entonces la intención de la fiscalía la intención del tribunal con nosotros no no no, no camina y las medidas cautelares se mantienen sí se mantienen se mantienen la, las medidas cautelares se mantienen o sea yo no puedo salir de la provincia de limón verdad pero gracias. antes de que se me vaya no sé nada más no a ustedes un saludo un abrazo fraternal y solidario a todo el mundo a todos los costarricenses que somos honestos y que luchamos por la justicia social. Muchas gracias, Orlando.